Anuel quiere volver con Karol G. Wow. Señores, el amor entre Anuel AA y Karol G parecía haber terminado, pero es el reggaetonero quien aún sigue añorando su pérdida y parece que está dispuesto a luchar para recuperarla. Así lo dejó ver recientemente el artista cuando aprovechó su participación en un concierto de Festival Baja Beach en México para demostrar cuán interesado está en regresar con la colombiana y frente al público le declaró otra vez su amor. Fue durante una interpretación de su canción Bubalú, un tema de desamor que habla sobre el arrepentimiento de perder una pareja en el que hizo una tremenda indirecta se sintió ¿Cómo? y que cada quien tiene su oficio el afición cuál es el Noel? tuyo <risa> estamos hablando de anu no, no, no, no <risa> por el tuyo cuál es eso no se, eso no se puede revelar claro todo el mundo tiene ha tenido un afición yo todavía no no no tengo de que esa mujer dique, que yo te di que hay que que hace cinco años y que vuelve conmigo nada de eso pero Anuel es claro, eh, claro. claro que esa, esa es la ficie de él, esa es la mujer que él quiere. Y Anuel, tú sabes que es un tipo que se puede dar a cualquier mujer de cualquier medio, de cualquier cosa. Pero la ficie de ella es Carol G. Por más que sea, esa es la mujer que lo pone loco, la mujer que lo remenea, que lo tumba, que de todo. Que lo pone a cantar en público y a declarar el amor, ¿verdad? Cada quien tiene. Esa persona. Sí, pero tú tienes una persona así. No, todavía yo no tengo di, que ese, ese apecho. No, como apechado. De que sea apeche de di, que, di, que en cinco años, di, no que no, todavía no. está gritando por, vamos, por vamos, un hombre. Vamos, la <risa> Enfócamela a ella. Ahí yo ella. No. Enfócamela a ella. <risa> no. Enfócamela a ella. Puede ser que llegue después. No, no, enfócamela a ella. No Un close-up. Un close-up. Camila. Yo. Te has apechado tú. ¿Te yo has aficionado? Sí, yo sí. No cuentan okay. a los artistas y sepan. No, no, no, no. De una persona. De una no, persona. De una persona. Dice, Que tú te levantas pensando en. Que, que todavía que, tú te levantas. Mira, que. No, ya no. No, ya ah, no. Bueno, ya que no. dependía mucho físico y emocional las la cosas. Wow, ¿Qué, No, qué sincero. ¿Por pues, pues, eso que claro, ella era mía? Claro. Porque ella, y, o, no, y, o, y que, que no, nunca. no, porque uno, no, nunca no. Yo dije que no, no, no te tengo. Dijo, no, no, espérate. ¿que todo el mundo tiene su oficio. Claro que sí, que uno ha tenido su que Uno dice, con fulana. Yo tenía una revista de Santiago que me tenía loca. Ahora lo dijo. ¿Tú me entiendes? No, Pero pues. eso es cosa de hace, hace como tres años. Pero que yo lo que estoy diciendo que ya no son dirigentes, que ya uno lo tiene en la mente. Y hace tiempo que eso se salió. Pues estamos hablando que si te aficiona. Si claro, en ese momento me tenía vuelto loco. Yo iba a Santiago y de todo. Yo no era. Yo, oh, yo, yeah. tu, yo estudiaste en Santiago para estar cerca de allá Para que tengo una idea. Eh, eh, no, Estaba no, Sí, te lo vi, está, sí, está, está cerca. <risa> Más cerca de los ríos. No, riesgos. ya, cero mujeres de ciudades de Dique Rara. Ella es San Francisco, de San Francisco la la que quiere. Tiene que yo la, la yo la oficié porque yo subía a la Castillo arriba a pie. Llueve, trueno, 90. Con huelga también. Con, ahí era que yo subía con huelga. <risa> Oye, <risa> con por juega. atrás. Fue y bajaba, ya tú sabes. A las 12. Un día me dijo un policía: <risa> ven acá, estoy yo en una cafetería. Mi hijo, tú trabajas de madrugada. O tú te enamorado, porque yo te veo bajando de la castillo a pie a la una de la mañana y con se así. Hay momentos lindos en el afición y momentos peligrosos que eh. cuando te botan, ay. que cuando te botan ese frío en el estómago. Yo lo que quiero es morir. Claro. Pero eso pasa cuando tú tienes poco conocimiento. Saluda a Willy, esa camadora <risa> fue de, de ella. Floyd. Hey, hey. De Floyd. Pero eso no es nada, porque yo he venido de Vitevalle a las 2 de la mañana. Enamorado, ahí pi, con a no Willy. No. enamorado. Y como ¿Con Ari Con Arimendi, sin Arimendi. ¿Cómo con Arimendi? Solo. Solo, ¿sí? solo. ¿sí? solo. <risa> Oye, me, y yo te voy a decir una cosa: y como yo me he tirado y he coronado también, me he guayado. Ay, ay, sí. Una vez cogí yo lejísimo por el espina, a la loca, atrás de una tipa y toda la vaina. Y yo haciendo yuca, haciendo yuca, haciendo yuca. Y la like, fin al cabo, me dije, tipo, no, yo tengo a mi novio. Y, o sea, ya. A, a, a pie para atrás, a pie, ay, <risa> ay, ay, ay, ay, ay, ahí está Willy. Oh, uno, uno de los camarógrafos estrella de esta empresa, teleoperadora. El, de, hombre de de, da, da, el hombre de Sondeo. El hombre de, de Sondeo, activo. Ese es uno de los camarógrafos que compra jugo y compra de todo. Claro, claro. Y que está la, y estaba claro. gordo antes, y ya está la, ¿eh? Bueno. Ahí espérate todavía, ya no está en televisión, dale, ahí, ahí, ahí. Ahí. ahí está me Willy. Me tienen que pagar si quieren el WhatsApp de Willy, mujer. Ey, ey, ey, ey, qué es cuidado. Oh, <risa> eh. Mira, mira, me cuenta, me contó hace, bueno, el año pasado, un amigo mío, Rey Fernández, eh, dice que un amigo de él, un amigo suyo, fue detrás de un beso, no le salió nada. Y lo pararon en el medio del toque de queda. Anda, <risa> y que lo echaron no a... porque contó la historia. Ay, ay, ay. Le, le di en su banda, ¿no? Qué nimosa es la pared, ¿eh? ya tú sabes. <risa> <risa> ¿Pero qué, le, ¿Qué le aconsejan ustedes a, al pobre Anuel que está ahí no, todavía? Que siga no, luchando, no, no, no, que siga luchando por Carol G. Hasta que Carol G vuelva de nuevo luchando no, por el no, amor, porque, eso bonito. No, que, que siga adopción, luchando, él ya. sigue luchando hasta que Carol G sea la mujer de tu vida. Y pide que ella te diga que sí, ponle ese anillo en ese dedo y casa. Vamos a hacer algo aquí, como estamos hablando de amor. Vamos a hacer un no, no, simulacro. No, no, vamos a dejarlo para Espérate, el pueblo. No no, no, no, no. Atención, la gente, 809-725-0505. <risa> vamos a ver si va a ser bien o mal. Vamos a hacer un simulacro que ustedes dos, es un simulacro. no entiende ¿Me entiendes? Novela. Tú diciéndole a él que él tiene dos meses ya atrás de ti, que tú lo quieres como amigo y la respuesta tuya, claro, claro, vamos, Tyson. atención, okay, que él tiene dos meses atrás de mí, claro, que tengo que decirle, que es como amigo, como que tú amigo. tienes tu pareja, okay. vamos, a la una, Dale. dos y tres, sin reírse, sin guión, okay. y sin guión. Okay. yo sé cuáles son tus intenciones, tú has sido una persona muy honesta conmigo, y como yo soy una persona muy sincera, y no ilusiono a nadie, porque no me gusta sentir mal a otra persona, Realmente por ahora no siento que te pueda dar eso que tú mereces. Sí, sí pero persona. no piensa que yo me estoy ilusionando, yo no me ilusiono de nada. tú trata de mí, te estás ilusionando porque no, tú quieres no, que no te No estoy ilusionado, no? no estoy. El hecho de que yo te haya demostrado que tú me gustas, que tú me atraes no quiere decir que yo estoy ilusionado, no venga porque ahí entonces estás Ah, no, pero es un salvaje, un animal <risa> no, qué está... tú. Era no, espérate, Dios. sigue, Ay. continúa, continúa. No va a continuar. Me asustió miedo. Sal, salió, salió pero tú no oyes pensivo, que me estás rechazando ¿Eh? ese me está rechazando L, L, yo, no otra, salvá, la, pero que, ella está asustada mira exámenes, ese el simulacro es que ella, ella no tiene novio en la en la, aquí ah. en la novela ella me está rechazando sí, y me está diciendo que yo estoy ilusionado entonces ya yo tengo que salir a la defensa no no no